los proyectos de cooperación, convenios y demás actividades que promueven la participación de la institución en la sociedad del conocimiento. Relaciones, que acciones la en el ámbito local, nacional e internacional. Todos los miércoles de 4 Relaciones, a 4 y media de la acciones, tarde por la ut 90.4 FM. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Relaciones, el programa semanal del Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con arroba CERI o distrital. Pueden escuchar nuestro programa a través de los 90.4 FM Stereo o a través de Facebook y la página web de la UD 90.4. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las acciones de la red RIO. Nos acompaña muy especialmente María Paula Cuevas, coordinadora nacional de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Cooperativa de Colombia y presidente de la Red Río. Hola María Paula, bienvenida a Relaciones. Puedes activar tu micrófono en este momento. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de la UD a este programa de Relaciones. Muy bacano el nombre encantadas de tenerte en nuestro programa. De igual manera, nos acompaña nuestra compañera de Serimali, Margel Berrío. Ella es encargada de los procesos de gestión de internacionalización del currículo y es vicepresidente de la red. Hola Margel, bienvenida a Relaciones. Hola, muy buenas tardes para todos. Eh, muchas gracias por este nuevo espacio, por volver al programa Relaciones. Eh, que es un espacio de nuestro centro de relaciones interinstitucionales que nosotros amamos, lo hemos hecho con mucho cariño y pues hoy en compañía de María Paula en esta maravillosa gestión de la red pública Claro que sí, Marilita. Y también nos acompaña, como siempre, nuestra compañera Emily Pinilla. Ella se encarga de los procesos de medios y de ser y que nos acompaña siempre. Hola, Emily, bienvenida a Relaciones. Buenas tardes Mónica, buenas tardes a nuestras invitadas María Paula y Margel y pues a todos nuestros oyentes, un placer acompañarlos esta semana en nuestro programa con un tema bastante interesante que nos emociona mucho. Por supuesto, bueno para comenzar con nuestro programa del día, me gustaría que María Paula nos contaras un poco de tu experiencia, tu participación de la, en la red Riu, de qué se trata esta red, cuéntanos un poco de eso. Bueno, Mónica, a ver, te cuento. La red Riuk es una red que se llama Red de, para la Internacionalización del currículo. Eh, bueno, todo esto que está pasando con la globalización y esta dinámica de los últimos años, digo, de los últimos años tuyos, míos, porque yo soy más vieja que tú. Entonces, estos últimos 15 años, cuéntate tú que empezó eh, todo el boom de, de lo internacional y de las conexiones, hace que la educación tenga que pensar diferente, ¿cierto? Y la educación tiene que formar a los muchachos con unas competencias diferentes a como me formaron a mí hace 40 años atrás. O sea, hoy hay que formarlos con, con unas competencias para que se muevan en el mundo de una manera asertiva, cómoda, fácil. Y esta red, eh, vamos a, no vamos, estamos trabajando específicamente en la internacionalización del currículo, que es la educación eh, es un poquito, no es complicado, pero un poco desconocido de pronto para muchos profesores y solamente lo empezaron a identificar los últimos años. Entonces queremos en la red, somos 17 universidades en este momento miembros de la red, eh, tenemos algunas universidades extranjeras que están pidiendo su, su ingreso, queremos trabajar para capacitar profesores, más que nada los profesores y a las universidades en general, en estrategias de internacionalización del currículum el currículo puede que sea todo cierto, porque desde que uno pone el pie en la universidad es currículo, pero hablemos de lo que es en el aula, en lo que hace el profe con, con los estudiantes, porque tiene que abrir la mente a estos chiquillos, a todos los estudiantes y mostrarles el mundo desde su disciplina y la parte cultural de, de, de cómo te vas a mover en el mundo si, si, si sales de tu, de, de tu metro cuadrado es como más o menos eso en, en palabras como coloquiales Perfecto, María Pala. Pues justamente nos gustaría conocer quiénes son miembros o hacen parte de esta red en estos momentos, quiénes se integran o conforman este gran proyecto. Mar, Margel, se sabe toda la lista. Somos 17 universidades. Margel la tiene ahí porque en mi cabeza se me olviden, se me pueden quedar algunas. Tienes la lista para que nos cuentes. Sí, bueno, yo claro soy que sí. La directora... Eh, nacional de relaciones internacionales de la universidad cooperativa somos una universidad grandotota de 16 campus y somos eh, en este minuto tenemos la presidencia ustedes la universidad distrital con todas sus características tienen la vicepresidencia y 15 universidades más Margel bueno, dentro de esas 15 universidades, contamos con universidades públicas, privadas, instituciones de educación superior, instituciones tecnológicas. Entonces, eh, tenemos la Universidad Colegio Mayor, la universidad la Corporación Unificada Nacional CUN, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Antonio Nariño, la Gran Colombia, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Los Libertadores, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad de Cundinamarca, Uniagustiniana, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango Fundación Tecnológica Alberto Merani Fundación Universitaria María Cano y la Institución Universitaria Pascual Bravo como ven pues son instituciones tanto de nivel superior como tecnológico de muchos, tenemos muchas aristas no solamente en la parte eh, académica sino también en la proyección en los, tie en los tiempos que llevamos pues posicionados en la, en la parte de la educación superior y de igual forma eh, pues en el trabajo que se viene estructurando dentro del proceso de internacionalización del currículo. Perfecto, Margelita. Como bien mencionaban, pues es una red bastante amplia y consolidada, diría yo, ya con la experiencia que nos comenta María Paula y con todas las instituciones participantes. Me gustaría preguntarles para ustedes este concepto de internacionalización del currículo a qué hace referencia y cómo manejan a través de, de la red este concepto para llevar a cabo sus diferentes actividades de manera abierta María Paula, Margel Mira, eh, a ver Organicemos las ideas porque están igual que mi pelo es ordenado. la internacionalización de currículo que lo que es es traer al aula o a las estrategias que hace el profesor el componente internacional de su disciplina. Te voy a hablar, yo soy del área de la salud, entonces, eh, eh, por ejemplo, el, el área de la salud. Voy a dar un ejemplo que lo doy muchas veces, Margel, ya está aburrida escucharme el, el mismo cuento. Eh, por ejemplo, medicina. Si un estudiante estudia medicina en Latinoamérica, o en bueno, América del Norte, o en esta, la parte del occidente, eh, un, estudiante, un médico hombre atiende a una paciente mujer y le dice, entre a mi consultorio, sáquese toda la ropa, acuéstese aquí y la ausculta y hace todos los exámenes físicos que tiene que hacer, ¿cierto? Eso pasa con un médico aquí. En el oriente, en el medio oriente y en muchas partes que a nosotros ni se nos ocurre, no es posible hacer eso, por ejemplo. Entonces el médico tiene que mirar por un hoyito, una sábana y ve el punto que le duele. Y en esas condiciones el médico tiene, igual que el de acá, que lo hace de otra manera, que tiene una cantidad de imagenología y aparatos para, para auscultar al paciente, en el Medio Oriente tienen que, por ese hoyito, llegar a un diagnóstico. Fíjate. Entonces, ¿cómo? Te estoy inventando, me estoy yendo a los extremos de las diferencias culturales, ¿cierto? Pero ¿cómo esa disciplina, ese médico, tiene que empezar a identificar otras cosas, desarrollar otras capacidades para que el día de mañana se pueda mover en el mundo, que se pueda ir al Medio Oriente y pueda ser médico allá y llegar a un diagnóstico? Bueno, ese, ese es un ejemplo. Entonces... La, el componente internacional o multicultural que tú le das a la disciplina y le abres los ojos a los estudiantes y le dices, mira, esta, porque todas las disciplinas eh, son para solucionar un problema, ¿cierto? De comunicación, el de ustedes, eh, médico, el de los médicos, de, de, de ingeniería, de construcción o de otras cosas. Entonces, la idea es en el, en el currículo mostrarles diferentes rutas para llegar a esa solución. Y diferentes rutas que se han desarrollado en el mundo. Alemania, entonces, tiene un desarrollo de ingeniería de esta y de esta forma. Y, pero en, en Estados Unidos ya los anglosajones otros desarroll... Eso es llevar la internacionalización a la disciplina. Y yo, yo me voy a poner a hablar como loro. Ahorita le pregunto a para que porque si no me regañan. Y, y el otro lado de esta internacionalización es... Las competencias interculturales, interculturales, tu cultura y la mía. ¿Qué hago yo para llevarme bien, lo voy a hablar en palabras bien coloquiales, para llevarme bien contigo, para entenderte, para que te sientas escuchado, para aceptarte de una manera abierta y somos el blanco y negro absolutamente diferentes de, de culturas de pensar, de re respirar, de comer, de sentir y de todo diferente, cómo llegamos a un puente de consenso. Esas son como las dos áreas claves que tiene como objetivo la internacionalización en general. Y en el currículo, el profe tiene que inventar estrategias para pa hacer este tipo de cosas, para desarrollar esta competencia en los estudiantes. Ya que hable Marjel, por favor, porque yo me lo hablo todo. Adelante, Marquita. Bueno, eh, sí, esa, esa, esa parte de cómo la academia se puede integrar a este nuevo mundo en el que estamos porque todos los días esto va cambiando y cómo nuestros estudiantes pueden empezar a tener acceso a ese nuevo mundo en el que algún día tendrán que enfrentarse. Entonces esa es la internacionalización del currículo, esa interacción entre la academia y este mundo globalizado que tenemos en ese momento y cómo eh, se le generan esas competencias y habilidades al estudiante para poder enfrentarse a todos esos retos que le implica eh, ser un profesional de alto nivel en cualquier lugar del mundo. Esa es como la base y lo fundamental que se debe entender en el proceso de internacionalización de currículum. Ok, María Paula, muchas gracias y Margel también por esa por esas respuestas que nos ayudan a formar una idea acerca de estas estrategias que se llevan a cabo desde la internacionalización de currículo, pues para precisamente formar ciudadanos globales desde la academia, que nos parece un tema bastante importante. Quisiéramos saber ya un poco más aterrizados y ya un poco más específicos las acciones estratégicas, pues que se desarrollan desde la red Riu para el fortalecimiento de esta internacionalización de currículo. Entonces, si quieres Margel y ya luego seguimos con María Paula. Claro que sí, pues ahí la respuesta más grande la tiene María Paula, pero eh, en, este, en este nuevo reto que tenemos desde la presidencia, la vicepresidencia de la red Riu, en las dos instituciones, tanto la universidad cooperativa como la universidad distrital, eh, ha empezado a sensibilizarse más de la importancia de la internacionalización del currículo, y que internacionalizar el currículo no es solamente hacer movilidad o tener acceso a convenios, internacionalizar el currículo es generar esa conciencia en nuestros docentes de la importancia de la formación global de nuestros estudiantes. Entonces, esas estrategias que nosotros estamos generando en este momento, como lo decía María Paula hace un momento, es empezar a generar espacios de capacitación, espacios de socialización de los procesos de internacionalización del currículo. Cómo los docentes pueden acceder a una visión diferente de la internacionalización del currículo desde lo que nosotros como oficinas de internacionalización podemos darles. Entonces, eh, se em empezaron a generar algún tipo de estrategias eh, muy, muy sabiamente para hacer esa, esa socialización, y digo sabiamente porque era algo que nosotros no habíamos alcanzado y María Paula dio una grandiosa idea en algún momento y era empezar a hacer una socialización a través de videos, que es una estrategia que tenemos en este momento en la red y es una estrategia que se llama Pásame el Dato. Y esta estrategia es empezar a generar algunos tips eh, sobre la internacionalización del currículo. Entonces, estos tips eh, les dicen a, a la comunidad académica cómo pueden acceder a un proceso de, de movilidad, cómo pueden mejorar su segunda lengua, cómo pueden hacer una clase espejo. Entonces, ese tipo de actividades generan esa apropiación del docente hacia lo que hace parte de la internacionalización del currículo. Mauricio Paula si quieres redondear el, el, el concepto. Gracias, Margel. Mira, más que nada, eh, chiquillas, yo les digo chiquillas, ya son grandes ya, pero eh, es capacitar. Y también, bueno, como dice Margel, a profesores, ¿cierto? Y capacitarlos en estrategias. Eh, porque a veces los profesores no se les ocurre, no tienen claro qué lo, cómo hago esto, cómo se come. Entonces, le mire, una clase espejo es de esta manera. Eh, utilizar eh, metodologías activas de aprendizaje, cambio de roles y no sé qué, cosas como, como entretenida. Además que eh, tenemos que tratar con esta virtualidad de hacer cosas muy activas para, para la generación de hoy. Entonces son todas estas estrategias nuevas, la gamificación y no sé qué contarles. Eh, compartir entre las universidades miembros, compartir nuestras buenas prácticas, por ejemplo, esa es otra estrategia, contarnos mira, a mí me, me, me funcionó, con mis estudiantes que son de este tipo, de este color, de este estrato y de este lugar, me funcionó esto y esto y esto, y no me funcionó esto otro, entonces todo lo que es alianzas, cooperación, buenas prácticas, eh, estamos pensando eh, iniciar ahora un conversatorio de profesores, Promover un conversatorio de profesores de las distintas universidades, entonces conversen y, y cuenten qué les ha funcionado, cuenten sus dolores, qué, qué es lo que no sé, qué parte no ha sido capaz, etcétera. O sea, yo pienso que todo, todo lo que sea eh, cooperar entre las universidades miembros, que todos tenemos fortaleza y tenemos debilidades, entonces darnos una manito eh, entre cada una de nosotras. Y lo otro es que eh, desde esta administ nueva administración, porque estamos como los restaurantes, una administración nueva, Margela y yo a cargo de este buque, eh, o sea, la distrital y la cooperativa, queremos visibilizar más la red, eh, creo que ha sido algo que, que nos ha faltado un poquitito y vamos a empezar a, a, a hacer estrategias nuevas de redes sociales de páginas, de etcétera para que todo el mundo hable de la red RIUK, así que ustedes tienen que hablar toda la semana, y lo que decía Margel de Pásame el Dato tiene un lema, entonces empieza el video y dice, con la RIUK te pasamos el dato y le contamos hasta el cose ¿eh? y termina el, el video igual, con la RIUK te pasamos el dato, entonces por ahí les vamos a, a seguir pasando los datos a ustedes Bastante buenas las estrategias, nos parece súper interesante que se integren de esa forma con la comunidad académica. Entonces acá viene nuestra siguiente pregunta para conocer un poco más de estas actividades y es cuáles son los beneficios y las oportunidades que representan este tipo de actividades para la comunidad académica. Ya conocemos la parte de la cooperación que es más que todo en cuanto a la formación de docentes y estudiantes. ¿Qué otras oportunidades vemos en estas actividades, eh, si quieres María Paula, y luego seguimos con Margela. A ver, muchas muchas cosas pueden salir eh, con relación a beneficio y oportunidades. Oportunidades es trabajar en red. En este momento eh, el que trabaja, como dicen ustedes, Cusumbo solos eh, no hacen nada. Ese, tú no la conoces, pero, pero es un dicho colombiano: pues un solo. El que está solito y, y, y no se conecta con el, el resto de sus pares pierde mucho de aprender. Entonces, eh, la oportunidad de estar con 17 universidades o 17 organizaciones, porque, como dijo Margela, ahora no somos todas eh, universidades, porque decidimos que. Eh, el, la generosidad del conocimiento y abrir la posibilidad a todas las instituciones de educación porque todas necesitan internacionalización era muy importante ese cambio lo hicimos hace un tiempo atrás que empezamos a aceptar eh, fundaciones eh, de todo tipo de, de, de organizaciones educativas, ¿cierto? Para, para poder trabajar la internacionalización del currículo entonces el solo hecho de tener esta red es una gran oportunidad para conocer pares para saber qué está haciendo el otro, para, para conseguir ayuda del otro, y para tener estos pares, muchas universidades tenemos convenios internacionales, por lo tanto, tenemos pares extranjeros, que son los que nos sirven para muchas actividades de internacionalización del currículo. Compartir nuestros pares. Oye, tengo una universidad en Alemania, por ejemplo, donde he hecho esto y esto y esto y lo otro. Margel, te la comparto, listo, para la otra universidad. Ay, ¿Quién conoce a alguien en Croacia? Nosotros tenemos un convenio allá. Ah, listo. Entonces, esto de trabajar en red es una oportunidad de, de crecer y de fortalecernos con, con, con lo que ha aprendido el otro, eso yo creo que es una cosa muy importante Sí, adicionalmente está? a lo que dice María Paula eh, este proceso de trabajar en red nos permite eh, también aprender un, un poco de esas buenas prácticas de internacionalización de currículo que tiene cada institución entonces eh, es, hemos podido ver cómo algunas de las estrategias que está desarrollando la red en este momento, como Pásame el dato, es una estrategia que nos compartió muy amablemente eh, María Paula, que la ha trabajado en su institución y dentro de su, su, sus actividades en, en estos procesos académicos. También hemos encontrado fortalezas de otras instituciones, como por lo menos de la, de, de, de la Fundación de Borarango, del de, de, de Alberto Merani, eh, que nos han colaborado en la producción de estos videos, eh, en el desarrollo de, de, de nuevas estrategias de comunicación, por lo menos nos ha ayudado muchísimo la Universidad Colegio Mayor eh, a través de, de, de, del representante de esa institución, quien es la que hace el manejo de las redes sociales de la red y que en este momento ella va a empezar a encabezar ese equipo de trabajo en cuanto a... a a esa difusión de actividades en, en esas redes sociales. También se van a empezar a trabajar clubes conversacionales, actividades de socialización, en las que nos vamos a, a empezar a, a relacionar mucho más y vamos a empezar a conocer de las otras instituciones. Como lo decía María Paula, podemos desde ahí empezar a gestionar trabajos de cooperación, movilidades académicas, pero no dentro de la red, sino ya como un trabajo más de interacción entre las instituciones por fuera de la red. Muchísimas gracias por esa respuesta y bueno, eh, también pensando un poco en cuanto al trabajo de red, sabemos que es complicado, aunque bueno, las 17 instituciones cooperen desde ambos, como desde ambos puntos, por decirlo de cierta forma, sabemos que se presentan de igual forma desafíos, entonces quisiéramos conocer los mayores desafíos que se están. Eh, presentando en la red y cómo los están pues llevando a cabo y cómo están solucionando y sacando estrategias para precisamente dar respuesta a estos. Entonces, si quieres, Margel, dale, inicia, y luego ya eh, la, la presidenta. Sí, yo, yo, cre yo creería que la, la respuesta más grande la tiene de María Paula, porque incluso el, el día que, que fuimos nombrados es esta gran responsabilidad, lo primero que dijimos es que si todo el equipo de la red no trabaja, nosotras no trabajamos. Y esto es muy importante. El desafío que tenemos en este momento es lograr que las 17 instituciones trabajen en equipo, que seamos un solo conjunto en cuanto al proceso de internacionalización de, de, del currículo, que empecemos a generar unas líneas de trabajo a nivel nacional e internacional en cuanto a lo que es la internacionalización del currículo, que no nos quedemos solamente con lo que nos dan en nuestro país, sino que empecemos a generar otro tipo de cosas que puedan ser productivas para el crecimiento de esa internacionalización del currículo. María Paula, para que complementes. Bueno, ese ese es el, el gran desafío. Veníamos eh, como con, con algunos demoles. Y decidimos, Margel y yo, fortalecer, a ver cómo lo puedo decir que no suene muy feo o muy coloquial, darle un empujoncito a cada una de las universidades, porque lo que pasa es que hay una inercia que se da en las redes a veces. Eh, Ustedes saben lo que es la inercia, cuando uno empuja un autito y después sigue andando solito y se para. Entonces venía esa inercia como, como malita en cuanto a, a la participación activa de las personas. A, a veces eh, delegan a un representante para que esté en la red y ese representante no quería ni estar, y no le importa un, no sé qué, y, y se está en la reunión pero ni siquiera prende la cámara, que nosotros somos súper exigentes y hacemos que prenda la cámara. Todo. Entonces, eh, hicimos un, un, un vuelco enorme porque ese es un desafío y, y es un, algo... Muy, que no es fácil a veces hacer que todo el mundo participe. Hemos tenido una estrategia X, eh, Margel y yo, y estamos logrando sacar de cada uno de las universidades lo bueno que saben hacer. Y cuando tú vas a hacer lo que sabes hacer y te gusta, participas. Entonces empezamos a hablar con una, bueno, ¿para qué es qué buena usted? ¿Qué le funciona? Ah, yo soy un as en las redes sociales. Listo, usted va a manejar las redes sociales. La red? Ay, qué regio, ¿tachai? Entonces empezamos a, a hacer como, como esa indagación, hablamos con cada uno. De hecho, el día que votaron por nosotros, primero los regañamos, después le dijimos que íbamos a hacer un cirirí y que pobre, y que el que quiera trabajar con nosotros, y todos votaron por nosotros, entonces parece que, que sí quieren trabajar. Y hemos logrado, eh, de pronto, motivarlos, están por lo menos bien motivados ahora eh, y, y desde, esa, desde ese frente. Cada uno va a ofrecer lo que mejor sabe hacer. Lo que eh, explicaba por lo menos Marger, por, por ejemplo, con, con la Débora Arango, que, que son, bueno, son, siempre han sido súper participadores, tienen un desarrollo de audiovisuales maravilloso porque tienen la carrera, por ejemplo, el programa. Entonces ellos van a trabajar esa parte de los audiovisuales. El otro tal cosa, entonces, eh, creo que eso va a ser un, un, un, un punto clave, para que logremos esta unión y una sinergia entre todos para sacar como las estrategias adelante. Ojalá, pues ya les contaremos en un, en un par de meses más, unos seis meses más. Hacemos un balance. Super, María Pablo y Margel, De verdad que compartir esas experiencias, contarnos cómo ha sido ese trabajo en red, en colaboración, tan bonitos son las experiencias que nos gusta hablar y compartir a través de nuestro programa. De igual manera, pues. Como ustedes mencionaban, invitamos a toda la comunidad académica para que conozcan y se relacionen con las diferentes actividades que la red RIP tiene para ofrecer y para fortalecer nuestra formación como ciudadanos globales y asimismo aprovechar estos recursos que aportamos desde las horas para la internacionalización del currículo. Y nada más, pues en el día de hoy se nos acabó nuestro tiempo, es bastante corto, pero... Sin antes, agradecerles a nuestras invitadas por su participación, a María Paula, a Margel, por toda su experiencia y compartir todos estos relatos tan inspiradores y enriquecedores para nosotros en la tarde de hoy. Sin nada más, pues muchas, muchas gracias, gracias a, a ustedes. A ustedes. A muchas gracias Muchas los... gracias y, y, y este es el inicio de un nuevo proceso en la Red Riu y pues adicionalmente los esperaremos en nuestros programas especiales de relaciones. Con la Red Riu, eh, intentaremos, vamos a empezar a programarlos una vez al mes. Entonces, para que nos escuchen, para que estén pendientes de toda la información y de las nuevas actividades de la Red Riu. Con expertos diferentes, no solamente nosotros, para que no se aburran, les vamos a traer expertos interesantes. Muchas gracias, chiquillas, por, por la entrevista y por el espacio. Perfecto, a todos nuestros oyentes, super invitados a todas las actividades de la Red Riu.